Voy a continuar como por cuarto ya se había contado, hablando sobre aspectos relacionados con la implementación pedagógica, lanzamiento, eh, se, se implementa en el contexto de la integral eh, de educación digital, Para hacer hincapié de alguna manera en algunas cuestiones más relacionadas con lo que pasa en las escuelas, ¿sí? Nos acercamos un poco a la realidad y estar más cerca. Con lo que ven los docentes, lo que lo ven los alumnos en forma cotidiana. Y para hacerlo, lo que parece interesante es hacerlo a través de imágenes, dado que, digamos, si pensamos en el nuevo paradigma, en la cultura digital, en los lenguajes, una de las características que vemos es que la palabra escrita, que era la palabra que hace muy poco tiempo era casi la que monopolizaba la transmisión de ideas, hoy empieza a compartir espacio con las imágenes, con. Fijas en movimiento con la narrativa extracular. Eh, todo esto de alguna manera es eh, lo que nosotros tenemos que tratar de eh, que, que se acerque a la realidad de las cosas. Para empezar entonces hacer un recorrido breve de imágenes de cómo comenzó el modelo 1 en la ciudad de Buenos Aires, eh, primero nos tenemos que presentar, como comentaba Jorge Recién, a la prueba piloto del proyecto de Pusqueda. Eh, en seis escuelas de la ciudad de Buenos Aires, eh, que fue un periodo que nos permitió a nosotros tener un primer acercamiento al modelo en el contexto de nuestra comunidad educativa y aprender las primeras lecciones sobre verlas, qué pasaba con este nuevo modelo y poder de alguna manera tomar esa experiencia para eh, expandir el proyecto a todo el universo de las 160 escuelas que están impactadas por el plan actualmente. La idea de que el alumno pueda producir conocimiento, pueda hacer proyectos, se podía mostrar una herramienta muy poderosa. Muchos docentes, algunos de ellos, como por su edad, por su voluntario, usuarios habituales de tecnologías, comenzamos también a realizar algunas actividades eh, que no eran las actuales. También el piloto eh, trabajamos con la presencia de los facilitadores pedagógicos. Musicales. La figura del facilitador haciendo un acompañamiento permanente dentro de las escuelas ha sido una figura clave para permitir a los docentes eh, acercarse a las TIC, poder planificar junto a los facilitadores cómo integrarlas en los distintos contenidos curriculares, trabajar en distintas áreas de formación, pero tener una compañía, que no una guía, tener una convención y lograr que aquel recurso tecnológico. Eh, realmente eh, empezar a transitar un camino de apropiación, que es el que a nosotros nos interesa. Comenzamos luego pues, con el plan Sarriento, con la extensión del, del modelo 1 a 1, con las 500 de escuelas abarcadas por el plan. Eh, y allí, bueno, también uno de los puntos que trabajamos mucho fue la imagen de las computadoras. Tuvimos más de 100 aplicaciones gratuitas, en la mayoría de ellas hizo por libre, trabajamos mucho con. Eh, tener como objetivo ajustar todo lo posible con nuestros esfuerzos y recursos libres, no solo porque son gratis, sino porque creemos que es importante crear hechas herramientas, que son construidas de forma colaborativa, y que a su vez vuelven a compartirse con la comunidad, como un reflejo fiel de una práctica que forma parte de la cultura digital. También incluimos en la imagen más de y, más y, más y, más y, más y más digitales, cerca camino, de 3.000 recursos multimedia, vínculos organizados por el popular, a manera de punto de partida para que los docentes, junto con los alumnos, pudieran construir eh, su propio recorrido. Fue una decisión muy importante dentro del proyecto, el eh, hecho de no producir contenidos eh, en serie, relacionados con contenidos curriculares para que sean utilizados de una manera que forma mejor por todos los eh, establecimientos educativos, sino, por el contrario, aportar al realizaje basado en proyectos y a la libertad y la creatividad de la construcción de los proyectos escolar y cortados de manera creativa. Y esa es una de las principales en, en lo que tiene que ver con la estrategia diagógica. Bueno, llegaron las computadoras a las escuelas, los chicos por supuesto siempre contentos y con muchas ideas que cómo usar sus computadoras. Llegaron a las aulas virtuales, como entraron conductores a las escuelas, llegaron otra pues existían. No pues existía de una manera muy reducida, lo mejor que contaba en el modelo y era el laboratorio. O Será muy difícil que tanto docentes como alumnos pudieran tener una aproximación tensa. Radical, que había un confinamiento de contacto con las nuevas tecnologías a un espacio específico y muy reducido en la escuela y un horario muy reducido en el cual se podía acceder a ellas. Uno de los objetivos de nuestro plan es la inclusión socioeducativa, permitiendo también a las familias, eh, de los alumnos, acceder a las computadoras, siendo que en algunas eh, casas de los alumnos, esta fue la primera computadora que hubo. Es decir, que cuando nosotros eh, pensamos en el modelo 1A1, lo pensamos a través del Plan Integral de Educación Digital, que fue creado en la ciudad de Buenos Aires para un marco general a la eh, implementación de, de proyectos y distintos planes relacionados con la cultura. Y una de las primeras necesidades que identificamos fue definir desde qué marco abordamos este tipo de proyectos. Son proyectos que se limitan a la evolución de tecnología. ¿Con qué proponen algo más? Pensamos que nosotros intentamos proponer que tiene que ver con la apropiación crítica y creativa de la vida. No tenemos la como dispositivos electrónicos, sino como formas culturales, atravesadas por interacciones, por relaciones, por prácticas que, que derivan de la construcción de conocimiento, de nuevas formas de comunicarse, pensar y cuáles son las prácticas que forman parte de la realidad sociocultural, de la cultura digital del siglo XXI, cómo podemos integrar esto a las prácticas cotidianas, cómo eh, darle al alumno un lugar protagónico como constructor de conocimiento, cómo reforzar el rol mediador del docente, cómo incorporar el lenguaje de los nuevos medios a las prácticas educativas, cómo reforzar la traduerización. Prácticas, digamos todo lo que nosotros tenemos en alineamientos y en el marco pedagógico de alguna manera son propuestas como punto de partida como una forma de reflexión como una propuesta de abordaje pero la construcción verdadera por supuesto que se da en las escuelas el campo virtual donde también digamos todas las acciones que se van realizando de forma presencial que eh, quedan a disposición de la comunidad educativa y un ejemplo muy importante para nosotros es la producción colaborativa de recursos pedagógicos eh, y el intercambio de experiencias que nosotros llamamos conocimiento participativo. Pensamos que la, la libertad, la creatividad y la protección de las gente es sumamente importante de respetar la aprendizaje basada en proyectos y el proyecto escolar e institucional de cada escuela.